Arismendi que está en la calle a propósito de la tercera eh, dosis de la vacuna. Vamos a ver qué opina la gente. Adelante, Arismendi. Buenos días. Pues ese gran revuelo ha causado el anuncio realizado por el poder ejecutivo de la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Vamos a escuchar la opinión de la gente ante este polémico tema. ¿El coronavirus. Bueno, eh, yo no estoy de acuerdo. ¿Por qué? Porque si ya se pusieron las dos dosis y todavía nosotros no estamos identificados como que no nos hizo ningún efecto, entonces, ¿para qué tres? Nosotros no somos laboratorios. Nosotros somos eh, seres humanos igual que todo el mundo. ¿Por qué no? Yo me puse la primera dosis, pero no estoy de acuerdo. ¿Por qué no? No, porque yo no veo... Yo no veo reacción en esa vacuna. Porque si hubiera reacción con la primera o segunda, se viera la solución en el país y no se está viendo. Sí. Yo no. por qué no? No, porque no. ¿Por Yo voy a poner la segunda, la tercera no. Sí. ¿Por qué? Sí. Sí, estoy de acuerdo con eso. ¿Usted se va a vacunar? Sí. No, ni la primera. ¿Por qué? ¿Por qué no? Porque eso puede tener reacción y uno no sabe. Claro que sí. ¿Por qué? Estoy de acuerdo. Ah, ¿por pues qué hay que de eso? qué es bien para uno? ¿La bueno, pues enfermedad? No. ¿Por qué no? Porque no. Ya cuando está bien, ¿Eh? no, no ¿Por qué no? no. Ya me la he puesto, eso. Ni me la voy a poner tampoco. la quiera poner, que se la ponga, pero yo no me he puesto ni la primera, porque yo no necesito eso. Ni de acuerdo ni en contra. Sino que primero hay que ver el resultado. A ver qué sucede en China, que se lo ponga a otro país más adelantado que nosotros. Más desarrollado. Luego, quizás no lo pondremos nosotros a los dominicanos. No. Yo no me la pongo. Yo no me la voy a poner Yo Ni la primera porque yo estoy con una tercera. Porque China Japón, todos los países grandes, la que nosotros sí. No somos ratas de laboratorio. ¿Por qué empezar con nosotros? Ya yo me dos, está buena. Todos somos pendejos. Todos somos pendejos, somos ratas laboratorio. ¿Por qué empezar el experimento con nosotros? Porque todavía faltan tantas, tantas gente que no se han vacunado. Y yo creo que eso no es conveniente ponerla ya. O sea, el primero pecos. el país tiene que ponerse todas las vacunas y después entonces se pone la tercera dosis eso no, yo ni sé, todo lo que sea todo lo que, lo que todo la gente se haga yo me lo hago también no, no sé de eso patrón no, yo no estoy acuerdo con lo que le pongan de la vacuna esa vaina a estar matando gente y no, no estamos acuerdando con la gente con eso no Y estamos vacunados y para qué no vamos a vacunar de nuevo otra vez porque si, no, si la vacuna que nos pusieron no nos no, no no, no, tienen que perder no, la puesta. usted no cree porque yo estoy de acuerdo en eso, que no debe de vacunarse. ¿Por qué? No estoy de acuerdo, no. Yo me la pondría, nada más, si a Vinadés se la pone primero. Así nada más. No, ya no, ya me puse dos. Está bueno, sí, ya no está bien. El gobierno ha dicho que ahora va la tercera dos. Me la pongo también, yo me la pongo todas. Puse dos, yo me la puse las dos ya. Y pero ahora hay una tercera dos, te bueno, si usted está de acuerdo en ponerse. Bueno, si me cuido, yo me la cuido, si me cuido. Creo que sí. Ah, ya yo, yo me puse la segunda. Me pongo la tallera también. Que no. porque no? Porque... ¿No? Claro que sí. Porque es protección para uno mismo. Y es mejor. No, ¿por qué? No puedo ser embarazada. Está un poquito difícil eso. Yo me la puse las dos dos y ya. Y entonces me fui un poquito mala, pero... Si hay que ponerse, la imagina. hay que Camino malo que lo rápido. Si hay que ponérsela, ¿yo me la voy a poner? Claro que sí. ¿No sé ninguna? Porque no me voy a poner eso. Escucharon ustedes las diversas opiniones de este polémico tema sobre la tercera dosificación de la vacuna contra el coronavirus. Una gran parte de los ciudadanos defendían esta dosificación, sin embargo, otras rechazan que el gobierno aplique la tercera dosis de la vacuna contra el COVID-19. Es todo lo que tengo por el momento. Retorno al estudio. Gracias, Más de un 65% por de lo que dijeron ahí. ¿Más? No, más de un 65%. Yo pude contar seguro, seguro, 18 que no, 3 que, que no saben y apenas 7 que sí. Que sí. Más de un 45%. Nosotros debemos entonces resguardarnos siempre y seguir usando la mascarilla y el distanciamiento social. Será hasta mañana cuando nos reencontremos Dios mediante en otro programa de 7 a 10 de la mañana, desde mañana. Pasen feliz resto del día y les esperamos mañana con el debate y la información.